WAH wow. Yeah, yeah, yeah, yeah Benzau G-Drama Yo solo ando con el M Lo demás que me la chupen Porque son todos traidores Corta WAH wow. Yo soy el único que tuvo huevo disa a matar contra 20 Simple, si no sos de lo mío mejor que te aleje, no te lo valiente O vente, que a mano limpias siempre voy de frente Podemos ir a mala y dejarte sin dientes, ¿se entiende? Dos corta la barriga y no me hace falta fulete Se promete, pa' que llore mi vieja yo hago que llore la tuya Dejo que todo fluya, si te veo no me huya, no me tires más puya Porque hacemos que esta historia con uno de nosotros muerto concluya Hay que tener los huevos bien puestos y para ser honesto Toda tu ganga tiene miedo, me lo muevo sin mover ni un dedo lo maté callando, lo entierro sin rapeo Preparamos tu cruci, te bautizamos de pussy, ahora te duele que sea así. No son malandros oscursi, siempre quisiste parecerte a mí, pero te falta Frem. Dejo tal la calle, reales con reales, los pecas que se abran. Ey. Y que pinte lo que raye, porque te pensas que a mí me dice la cabra. Es porque juego donde sea, con quien sea y como sea. No se trata de frontear si después nos dan pelea. Estoy haciendo dividendos con el M, mientras que ese fue un caño que te dejaría en Corea. Hago que baje y que suba la marea. Como el culo de tu gata cuando viene y me menea, porque le gusta lo malo y bellaquea. Yo ahora no estoy disponible para la rata traicionera, porque cada tema palo, palo, sumo, si y jalo. Nunca tuve miedo a morirme, claro. El dolor es la fe y lo llevó tatuado. Ya salgo a cazar. Están avisados, no me entres bar bardo, si estás asustado Ya lo dijo el M y no les quedó claro Somos gente seria, no hijo de abogados Les tiramos a todos, estamos activados Normal que esté activado, nací 24-17 en el 94, el 97 Acá lo que se hace se promete y es corta Si tocas a mi familia se te baja el dientes. Si faltas el respeto es pedir que salgan a cazar los Robo Porque la lealtad no se puede comprar y hay cosas que no cambian Hay que atribuyos a los plotos. Oh, ¡Uy! ¡No a hacer ni ¡No ¡No a hacer a hacer ¡No a ¡No a a ni me a a ¡No me ¡No me el mal que se si, se sabe que que así No soy maligno, siempre que se te paraba, da